¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo los mejores Pokémon para derrotar al nuevo Inteleon de 7 estrellas, que sí, se anunció ayer. Y chicos, he estado analizando cuáles son los mejores Pokémon y vais a flipar. Así que, sin más dilación, vamos a darle caña. Pues venga chicos, empezamos con este poderoso Inteleon de 7 estrellas que tendremos durante este fin de semana, del 28 al 30 de abril. Y bueno, tendréis todos los detalles en el comentario fijado, ¿vale? Y en la descripción. Este era tipo hielo, vale, y estas son sus estadísticas, como bien estáis viendo, 125 de ataque especial, una absoluta barbaridad, y unas defensas paupérrimas, va a ser lamentable, yo espero que sea bastante fácil. Por supuesto, muy muy rápido, pero bueno, como bien sabemos, la velocidad no es lo que más importa, Movimientos que puede aprender, pues bien, he mirado solamente los del ataque especial Porque al fin y al cabo ataque físico, yo creo que va a ser raro que venga por ataque físico Pero bueno, ya veremos Disparo certero, agua fría que puede bajarnos el ataque físico, cuidado con esto E hidrobomba, son los ataques que yo creo que más probable que lleve de ataque agua Disparo certero, ya sabéis que tiene alto índice de crítico Así que habrá que tener cuidado con esa parte, ¿de acuerdo? Ventisca y rayo hielo aprovechando ese stab de tipo hielo que tendrá, aire afilado y tajo, tajo aéreo para cubrirse del tipo lucha y luego pulso umbrío y bola sombra para pegar a esos fantasmas, a esos psíquicos que querramos jugar que bueno, que realmente no va a haber ninguno, ¿vale? Y luego, ¿qué tendría para poder setear en el campo? Ya sabéis que a estos Pokémon les encanta tener un turno o dos gratis y poner, pues, cositas, ¿no? Bien, pues tiene reflejo o pantalla de luz, que ya me extrañaría bien, porque al fin y al cabo es algo que se puede terminar, aunque te lo puede volver a setear sin ningún problema. Danza Espada aprende, que me he quedado flipando y digo, a ver, a lo mejor puedo ir por especial y se tira un Danza Espada en turno 1, pero me extraña bastante. Yo creo que Game Freak ya sabe que somos muy dados, pues, a bajarle las estadísticas a estos Pokémon y me extrañaría que fuera por el lado físico. Además, tampoco es que cambien mucho sus movimientos, un poquito más... Un poquito más físicos, claro, pero tampoco se cambian mucho. Y luego tiene cosas interesantes como paisaje nevado, que no sé si lo sabéis, pero ahora se sube la defensa de los Pokémon de tipo hielo, la defensa física. Por tanto, esto es perfectamente posible que lo ponga nada más empezar la incursión ¿vale? Y también tiene ojos llorosos que, bueno, puede ser que te lo tire en turno 1 y te baje el ataque y el ataque especial... No lo sé, hermanos. Esto es una suposición, estamos analizando todo lo que tiene... Pero bueno, con todo esto teniéndolo en cuenta, vamos a ver cuáles son los Pokémon que lo van a reventar. Pues venga, nos venimos a la Switch y chicos, estos son los mejores Pokémon para explicárselo increíble a ese Inteleon Teratipo Hielo. Por supuesto, empezamos con Samurot, que para mí es el mejor, pero cuidado porque tiene que ser con unos movimientos muy específicos. Vamos a verlo y ahora lo vais entendiendo, ¿de acuerdo? Por supuesto, Samurot Shiny y si tú quieres un Samurot como este, métete en mi servidor de Discord que voy a repartir todos estos Pokémon en Shiny sin nada a cambio. Solamente te metes en mi servidor y lo pides y o yo o mis repartidores estarán ahí dándolo todo para repartiros estos Pokémon para que podáis este fin de semana explicárselo increíble. Objeto, chicos, Cascabel Concha. Teratipo, teratipo lucha, ¿de acuerdo? Para poder pegarle pues básicamente con un ataque súper eficaz. ¿Y por qué el cascabel concha? Pues ya sabéis, porque es un objeto que funciona increíble en las teraincursiones. Set de movimientos, ojito a esto chicos, danza espada para subirte el ataque al máximo, chirrido para bajárselo al máximo al rival, foco energía para poder incluso pegar golpe crítico que ya es una absoluta barbaridad y demolición. Cuidado, porque ya he visto gente que me ha dicho: Eco con eh, Samurot con Tajo. Eh, no, Tajo no, con Espada Santa. Y yo, no, espada santa y chirrido no tiene ningún sentido. Porque Espada Santa ignora cambios de estadísticas en defensa. Por tanto, el chirrido lo va a ignorar por completo, ¿vale? Así que tenéis que ponerle Demolición que creo que es una MT, ¿de acuerdo? Y los demás creo que son movimientos huevos, si no recuerdo mal. Pero chicos, eh, no rayéis, os lo reparto yo en el servidor de Discord gratis, ¿vale? Con la habilidad Caparazón, que ignora golpes críticos, que ya sabéis que este Inteleon pues, puede tener tajo aéreo o aire afilado, que tiene alto índice de crítico, puede tener el disparo certero. Aún así, Samurot es buenísimo porque resiste tanto el agua como el hielo, los dos stabs que tiene este Pokémon. Y no te pega ni super eficaz, ni con Siniestro, ni con Fantasma, ni con Volador, por supuesto. vale. Así que este Pokémon va a ser clave para intentar one-shotearlo. Yo te Vamos, estoy convencido de que si le metes tres Danza Espada, tres Chirridos, un Foco de Energía y el Demolición... El Foco de Energía ni siquiera tengo claro que sea obligatorio, pero el, el Demolición sí, obviamente... <risa> El demolición, de por supuesto que sí. Y ya estaría. Con este Pokémon creo que os lo podéis pasar, pero volando, chicos. Es un Pokémon que es una maravilla. Y bueno, vamos a seguir porque he preparado otros Pokémon que también me parecen muy interesantes. Por supuesto, Ferropalmas en Shiny. Hermanos, ¿lo quieres en Shiny? Vete a mi servidor de Discord. Este le he puesto con la Valla Cidra que bueno es porque básicamente le he puesto tambor pero si lo quieres usar con danza espada que también es viable le puedes poner simplemente pues unos restos o también el cascabel coche que ya sabéis que es buenísimo ese ataque bueno se me ha olvidado decir el digamos las estadísticas vale que siempre se me pase, y luego os enfadéis conmigo Full ataque físico, full defensa especial, así los he hecho todos, ¿vale? Aquí tenéis al Ferro Palmas, aquí tenéis al samurot, a este le he puesto un poquito de defensa, pero es que se me ha ido el dedo, realmente es defensa especial y ataque, defensa especial y ataque, así todos, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta que luego me echáis la bronca. Eh, este Ferro Palmas tiene una defensa especial bastante buena cuando le busteas al máximo y puedes tirarte tambor y puño de drenaje para recuperar vida, o tambor y abocajarro, pegar con todo, hermanos. Este Pokémon lo bueno que tiene es que es tipo lucha, pero no le hace súper eficaz el tipo volador, además de que, bueno, pues el tipo agua es neutro y todo lo demás también, ¿no? Así que, eh, bueno, un Pokémon que me parece también, pues el número 2, si este no es el número 1, este para mí sería prácticamente el número 2, Junto con Vaporeon. Vaporeon también me parece un Pokémon interesante para intentar reventarlo al máximo, chicos. Este le hemos hecho full PS, full defensa especial para que no nos pueda ni tocar. O sea, es que no nos puede ni tocar. El agua lo absorbemos con la habilidad, el hielo lo resistimos y todo lo demás es neutro. En cuanto te empieces a tirar unas armaduras ácidas para subirte mucho la defensa y unas paz mentales, chicos, este Pokémon no nos va a hacer. Nada, ¿de acuerdo? El acuaro está de regalo para que nos podamos ir curando un poquito más si nos hiciera falta y una vez nos hemos busteado al máximo simplemente tenemos que soltar un poder reserva que no quiera dos, ¿vale? Obviamente creo que esto no va a ser one hit que yo, pero creo que os lo podréis pasar bastante sencillo con este Pokémon, ¿vale? Creo que es el más seguro de todos en cuanto a que es difícil que te mate, sinceramente. Y luego tendríamos Aqua que este ya sería en el caso de que no trajera nada de tipo volador, que yo lo dudo bastante. Podemos chetarlo a Danza Espada y luego reventarlo o con Demolición o con a Boca jarro Este lo he hecho muy, muy, muy defensivo a pesar de que es atacante físico, ya sabéis y tal, lo he hecho muy defensivo con la intención de poder utilizar el respiro y que nos, nos esté debilitando, porque ya sabéis que cuando te debilitan, pues al fin y al cabo mmm, pierdes tiempo de la terra incursión, ¿vale? Así que, bueno, este no sé qué tal funcionará, pero como ya sabéis, me gusta traeros Pokémon de esta generación para pasarnos las terra incursiones. Y también ocurre lo mismo con nuestro amigo Anihilape, con chirrido y corpulencia para poder bustearnos y bajarle esas defensas Puño de drenaje para recuperarnos vida y si no fuera suficiente, pues luego cuando nos haya golpeado varias veces tendremos el puño furia, que ya sabéis que el puño furia pega con hasta 300 de potencia y es una, vamos, una absoluta barbaridad. Y bueno, le he puesto el tema de la fuerza mental este, da igual, realmente la habilidad que le pongáis da igual porque no tiene nada que te pueda nerfear, a lo mejor el agua fría... Igual interesaría que tuviera la habilidad oculta para eso. Porque ya sabéis que la habilidad oculta de Anihi le, le bustea el ataque cada vez que te bajan una estadística. Por tanto, en ese caso puede ser interesante esa habilidad oculta. Por lo demás, eh, creo que con estos Pokémon, chicos, lo podemos hacer. Pero vamos, increíble. Para mí, mi favorito, Samurot. Y ya estaría, chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, reventad el botón de like. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Tchau!